Hola, buenos días. Eh, mi nombre es eh, David García Cantalapiedra, soy profesor en la Universidad Complutense de Relaciones Internacionales y mi charla va a tratar sobre la política de Estados Unidos eh, hacia China y todo lo que se refiere a eh, las dinámicas de seguridad en Asia eh, y su impacto global y regional en los próximos años. Sobre todo las políticas eh, futuro competitivas que pueda haber entre Estados Unidos y China en el área.